qué paso youtube, sigo resfriado, soy en clasta de peseta y voy a agradecer a los chavosiles sobre mal bueno, sobre el producto ay nada, ha cambiado el intro, si, también soy premio miren el skin, oh si, soy master chip, soy master chief, oh master chip, master chip sí soy master y no nada, este video era para explicarle y agradecer a torre más nada más así que bueno, así que? Chao.